Quiero que el país vea algunas cosas. Edwin roja el director de prevención del delito. <coughs> Perdón, y Wilmer Barrios, es el inspector jefe de ese núcleo de policía comunal de San Andrés. Eduardo Morales, que es miembro del consejo comunal de, de allí de la localidad, consejo comunal Cajigal, José Suárez, otro miembro vocero del consejo comunal. Bueno, eh, Edwin, buenas noches, por favor, muéstrennos eh, qué está pasando allí en San Andrés. Adelante. Sí, buenas noches. Comandante presidente, estamos acá en el núcleo de policía comunal de San Andrés, en la parroquia del Valle, acá en la Gran Caracas, me acompañan los consejos comunales de este sector, y bueno, los funcionarios policiales de este nuevo modelo, enmarcado dentro de lo que es ese objetivo estratégico número tres, la conformación de, del cuerpo de policía nacional, y lo que son las acciones tácticas inmediatas, o acciones operativas inmediatas, que es conformar núcleos como este, núcleos de policía comunal, en toda la Gran Caracas, y en toda el país es viendo ese modelo policial nuevo humanista socialista cercano a la gente en un modelo de policía del barrio viéndolo ya realidad presidente y por eso también estamos muy emocionados adelante presidente bien aquí estamos desde aquí les saludamos a todos no todos ustedes allá en el núcleo núcleo de policía comunal y por qué no nos explican eh, a lo mejor eh, tú mismo edwin o Wilmer, el inspector jefe, que está allí más bien eh, permanentemente, ¿no? Sí. En la localidad, el inspector jefe del núcleo. Adelante, Wilmer. Sí, presidente, se le pasó al inspector jefe del núcleo. Buenas noches, mi comandante. Eh, bueno, este es un trabajo que se realizó por de parte del Ministerio, donde es un trabajo del policía-comunidad, es un policía que tenemos eh, cerca de los de la comunidad de la vivienda, donde sabemos, debemos conocer las problemáticas que se presentan en este sector. Nosotros, como los funcionarios policiales, somos un nuevo, un nuevo cuerpo donde eh, la misión es llegar a donde se encuentran los problemas de esta comunidad. Tenemos aquí cuatro departamentos que están establecidos para realizar una buena labor en nuestra comunidad, conjunto con los consejos comunales, con las misiones, con todos estos entes de servicio que unidos con este nuevo núcleo de servicio comunal va a ser un gran éxito. Hasta los momentos ha sido bastante exitoso motivado a que el índice delictivo ha bajado demasiado. Con esto hemos trabajado con los consejos comunales, tenemos aquí a los de Cajigal, tenemos a Negram Matea, tenemos Brusual, tenemos todos los consejos comunales, trabajamos con, en conjunto con ellos. Entonces es una, una aceptación que ha hecho esta comunidad a nuestro nuevo servicio de policía comunal. Adelante, mi comandante. Gracias, eh, inspector Barrios. Eh, es necesario, es importante más bien que recordemos eh, cuán es necesario que recordemos cuán importante es lograr que la comunidad confíe en su policía porque es que aquí no, no te digo pues que llegamos al, al, al pare, parecía un chiste pero eh, mucha gente decía y seguramente todavía dirá yo no sé a quién tenerle más miedo No. si a Lampa o, o vienen lo, los pantaneros entonces la, la, la, la, la comunidad perdió confianza en, en la policía ahora se trata de que ustedes ahí desde la comunidad deben construir con la comunidad un nuevo concepto un nuevo tipo de policía que sea querida por la comunidad y que sea respetada mira, eh, precisamente Wilmer y todos ustedes que me oyen aquí eh, en la caracterización de los cuerpos de policía que tenemos producto de los estudios realizados hasta ahora Aquí, están uno de los, aquí está un resumen de, de algunas de las características de los problemas. Uno de ellos, desconfianza y falta de credibilidad en los cuerpos de policía. ¿Eh? El otro, respuesta policial lenta y desatenta, causando sobre la población la percepción de negligencia y prepotencia. Estoy leyendo acá del documento que estamos discutiendo precisamente esta tarde y esta noche. Entonces, muy importante que nazca de verdad una nueva policía no solo porque le cambiemos el nombre o porque hagamos una nueva ley no, no, que de verdad sea nueva la policía comunal y de allí bueno, la policía nacional y un sistema integrado de policía ¿Eh? Eh, mira y por qué no, Wilmer no, no le permites a alguno de los de los habitantes de ahí del valle <ríe> miembros de consejos comunales que que nos hagan alguna reflexión también y nos muestren las instalaciones. A ver, adelante. Sí, mi comandante. Ahorita sí vamos a mostrarle las instalaciones de este núcleo donde nosotros tenemos aquí un salón de reuniones de los consejos comunales donde ellos mismos plantean las problemáticas de la comunidad. Ellos mismos plantean su problema y nosotros aquí les facilitamos los medios para resolver. Es la misión que nosotros tenemos y el, el, el sentido de policía, comunidad, se está logrando. E incluso hemos bajado un gran índice delictivo y aquí tenemos aquí los representantes de los diferentes consejos comunales. Si usted quiere dialogar con algunos de ellos, tenemos de diferentes eh, consejos comunales. Tenemos al señor Eduardo Morales, tenemos a la señora Norma, tenemos al señor... José Suárez, entonces le voy a dar a uno de los representantes de los consejos comunales, mi comandante, para que usted pueda dialogar con él. Adelante. Eh, buenas noches, ciudadano presidente. Este, en nombre del Consejo Comunal Cajigal, de verdad le lo felicito y nos felicitamos todos, porque considero que esta es la, la mejor idea que usted ha plasmado en nosotros lo, los habitantes de acá de San Andrés, porque este es un cambio total. De verdad, todas las personas acá que formamos parte de los consejos comunales del Valle, hemos notado un cambio, pero completo, de 360 grados, presidente. La atención, excelente. El inspector barrio eh, no es un policía, es un amigo, y de verdad a la hora que nosotros lo hemos necesitado, eh, intercambiamos opiniones con nuestra gente de nuestro consejo comunal, nos reunimos los domingos con la gente de Inapimi, y planteamos la, una cantidad de necesidades que tenemos todos los consejos comunales y, los, y a, a, a su vez nosotros como consejos comunales nos hemos unido más y esta es la idea, pues que mancomunemos los consejos comunales formamos 19 consejos comunales en este sector y estamos acá luchando por lograr lo que usted siempre ha deseado pues, que haya unión y un intercambio entre el, el policía y el, y el vecino y de verdad nosotros nos sentimos más vecinos y amigos que policía y amigos entonces, presidente, verdad, eh, lo felicito, es este una tremenda idea. Antes este es un módulo que daba miedo venir, porque aquí estaban los pantaneros. Ahora, mire, usted ve, este es un cambio, pero de 360 grados. Esto es una policía bonita, linda, limpia, eh, provoca venir, la gente nos atiende, los policías son excelentes. Nuestra comunidad le da, le da gusto, pues cada vez que nos invitan, vamos. Entonces, Ciudadano Presidente, lo invito, verdad, para que vea las instalaciones que hemos logrado nosotros acá. Eh, yo considero que esto es un logro de nosotros. Este es un cambio, verdad, grande y ojalá con la ayuda nuestra esto se mantenga. Y también con su ayuda, Ciudadano Presidente. Todos los consejos que acá estamos formando parte, eh, lo felicitamos. Y, y le pedimos de verdad que nos ayude, porque los consejos comunales necesitamos eh, su aporte, porque para poder continuar con esa labor que es la de, de, de ayudar a la comunidad. Adelante, presidente. Creo que merece un aplauso lo que estamos viendo, lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo. Tania, ¿Eh? ¿eh? fíjate cómo dando y dando da para todo, fíjate, ¿no? Eh, es verdad, en verdad emocionante oír... Eh, como Wilmer, el inspector, nos explica con esa, eh, se le nota la, la calidad profesional, ¿no? Eh, y la alegría. Oye, mira, yo que soy soldado, Wilmer, tú eres policía, en el fondo somos lo mismo, ¿no? Servidores públicos. Pero yo recuerdo, siendo soldado, cuán feliz uno se comenzó a sentir cuando eh, podía ser útil a una comunidad y no al revés, que lo utilizaban como factor de para meterle miedo.